Gracias, amado, señor. a todo el equipo. Miren, atención, muchachos, ustedes que yo siempre trato de llevarle informaciones fidedignas. Luis Pasteur, o Lois Pasteur, es un eh, científico. químico, científico, eh, bacteriólogo francés, que en un momento dijo que en las manos de los doctores y en las heridas había bacterias y que estas bacterias provocaban infecciones. Cuando él dijo eso en su momento, fue el reír de todo el sistema de salud. Le llamaron loco, este tipo de lo que esté loco le decían, ¿qué es eso De qué bacterias? Porque ellos no la veían. No la veían. Y le decía a él que sí, que tienen bacterias ustedes en las manos y se la están transmitiendo al, al, al, al paciente en las heridas y por eso que son las infecciones. Lo ¡Ah, que está loco, le decían. Escúchame a la gente que yo hablo de manera muy llana ese, eh, eh, para que todo el que me está viendo me entienda. Lo ¡Ah, que está loco, le decían a Lois Pasteur. Pero ¿qué, ¿qué resulta? Que este científico... No le hizo caso a esas críticas que le hacían y entonces demostró mediante la ciencia, mediante el método científico, que efectivamente existían bacterias en las manos de los médicos y en las heridas. Y que esto se la transmitían a las heridas y ahí venían las infecciones. Por eso ustedes ven que todos los utensilios son esterilizados. Por eso hoy los cirujanos y todo el que va a participar de una cirugía tiene que lavarse bien. Usted ve que hay unos cepillitos, una cuestión, y tienen que desinfectarse completamente para poder ir a una cirugía. Búsquelo, usted que le gusta leer. Y al que no le gusta leer, búsquelo en YouTube, que ahí se lo explican para que no tenga que leer, y lo escucha por lo menos y lo ve. Sí, porque hay gente que no le gusta leer, entonces usted lo busca, claro. Usted lo busca en YouTube y lo escucha, o lo ve. Hay gente que verdad que no le gusta tirar página para la izquierda. Búsquelo en YouTube, que ya tenemos esa ventaja. Con esto les quiero decir, señores, que este científico, cuando dijo eso, fue la reír de muchísima gente, le llamaban loco no lo entendían, pero él rompió con un paradigma. Él rompió con un patrón él no se dejó llevar de la crítica y yo le digo esto a las nuevas generaciones para que no se dejen orientar solamente por lo que usted ve a primera vista para que vaya un poquitico más allá porque la mayoría de la gente no siempre tiene la razón no siempre tiene la razón por eso a mí me da tres pitos lo que piensa la gente yo lo que tengo que estar claro es mi teoría y sustentarla, porque tampoco las cosas se dicen por decirla, es sustentarla con una base, con una carga argumentativa y ojalá fuera científica. Para que así, cuando usted habla de una cosa pueda comprobarlo. Yo quiero que me coloquen una foto de un, de un taxista golpeado en la República Dominicana, porque a alguien se le ocurrió que él había secuestrado un menor. Se le ocurrió que había secuestrado un menor y una multitud le entró a golpes. Y una querella y una cuestión, al tipo preso. Míralo ahí. O sea, mírenle el rostro a ese eh, taxista. Que le dieron una salsa, le dieron una paliza. Porque, ¡ay, se robó un niño! Y luego resulta que fue una confusión. ¿Eh? En un Uber. Dejaron el niño ahí, el tipo arrancó que sabe el que anda con el niño. Ah, coño, más para adelante lo agarran y le, le, le dieron una golpe. Miren, miren todos los golpes que tiene, gozo matarlo. De casualidad no lo mataron, miren cómo está ahí preso. Y después hay una confusión. ¿Y quién le devuelve a él ahora la salud de todos esos golpes y la aberración? ¿Mm? O sea, también, si se hubiese muerto, ¿quién? ¿Quién lo paga? Fíjense ustedes cómo actúa la sociedad, cómo actúa el ser humano. Descargando su odio Y es posible que, lo, que quienes lo golpearon Sean más delincuentes que él mira, De hecho lo son Mira, en las redes he visto unos videos Supuestamente de unos niños que se han, que se han robado Y eso anda como Anda por ahí La, Lo que, lo que me, me resulta extraño es Que los videos No me parecen a mí Que son videos de cámara de seguridad Parecen editados Parece que es como un montaje, una, sí, sí. yo no sé si tú los has visto. Que, que, que un niño que, que están como jugando pelota y vienen Exactamente. de un motor. sí, sí, eso se da. Sí, pero eh. fíjate, fíjate una cosa, en la, los títulos que tiene, las letras que utilizan, los títulos, no son las letras que se ven en las cámaras de seguridad, que tienen otras otra características, se, se ven diferentes. Por eso yo pienso que son invento montado, ¿verdad? Montaje, y luego eh, eh, lo tiran a las redes para da, conseguir like. Y así la gente es. está creyendo de que sí. eso es así. Y es muy probable que esos videos hayan provocado la actitud de la gente que golpeó ese taxista. Pu puede ser. Miren qué resulta. En la República Dominicana tenemos, supuestamente, este es un estado social democrático y de derecho. De derecho. Significa eso que todo debe regirse bajo el marco de la ley y que todas las actuaciones, tanto pública como privada, deben ser dentro del marco de la ley. Sin embargo, no es así. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vivimos anclados en una sociedad, aquella sociedad que juzgó a Jesucristo y lo crucificó, ¿Mm? siendo inocente, es la misma sociedad que tenemos ahora con otro nombre y en otros tiempos, pero actúa de manera igual. Vivimos todavía en los tiempos de la Santa Inquisición. Este taxista, ¿ustedes se acuerdan muchachos? Ustedes anotan lo que yo les digo a veces, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que el peso de la justicia es como una patana cargada de cemento? Que tú solamente, cuando estás arriba de ti es que tú lo sientes. Y después que tú estás bajo día no hay forma de salirte sin recibir esa carga. Así es la justicia. Pero que a usted no le importa porque no es a usted que le está pasando. Cuando usted oye que le, que, que le, le les resolutan tres meses de prisión preventiva a fulano de tal o dos meses o un mes de prisión preventiva para que vaya entrando ahí y después resulta que esa persona es inocente. ¿Quién le devuelve esos tres meses, esos seis meses, ese año que duró preso? Como el caso Marlene Martínez que duró un año excediendo la, la, la condena, un año más de lo que tenía que durar y nadie la defendió. Porque, ay, eh, eh, es, es, es mal así, pero el derecho se excedió con ella y el Estado debió garantizarle sus derechos. Pero a usted, cuando le toca, por ejemplo, como ese taxista, hubiese querido él que en ese momento la Constitución frenara a todo el mundo y dijera, un hey, momentito! Que yo prohíbo, o sea, la, imagínense la Constitución eh, en una persona y dijera, ¡No, yo soy la Constitución! Y yo prohíbo que ustedes golpeen a esa persona porque yo lo prohíbo, la Constitución. El derecho a la dignidad, ¿m? a la integridad física, ¿m? dos derechos constitucionales fundamentales, pero no, pero no. Y primero, el otro, ¿verdad? Serían tres, ¿eh? serían tres, el derecho a que se te presuma inocente y que se te trate como tal. Los tres violados, pa'l carajo mandaron esos tres derechos fundamentales constitucionales porque este es el estado en, que, en el que vivimos. Pero usted normalmente le va a pasar como le pasó a los médicos cuando Lois Pasteur dijo, tienen bacterias en las manos ustedes y son los que están infectando a los pacientes. Tú estás loco, decían, ¿cuál es la bacteria? Mira, ¿qué bacteria? Mira, tú tengo la mano limpia, mira, tú, está limpio. Y luego se lo demostró y le dio en la cara. Y hoy todo, todo el, el cirujano o que me llame un cirujano que me desmienta, sino, sino de ahí que viene la historia. De ahí en adelante, cuando se demostró, todo el mundo tiene que esterilizar todo lo que usa y lavarse bien la mano, desinfectarse. ¿Saben por qué? Porque el pastor dijo, no, yo no le voy a creer a esta mayoría que esté equivocada, yo lo voy a demostrar de manera científica. Entonces, a ese taxista, coloca la imagen para que el pueblo lo vea, para que vea los golpes. No se le aplicó el método científico para determinar si era culpable o no. Oiga eso. La mujer de buen niño ahí le olvidó. ¿Qué sabe él? Se fue. Un Uber. Y va para adelante, lo agarran y le dan una salsa. Entonces, señores, nosotros como sociedad tenemos que comenzar a romper los paradigmas. Por eso es que hay mucha gente Ay, que se le irrita la piel cuando escucha aquí la. Eh, los debates, eh, los puntos de vista diferentes, eh, las discusiones, pero que eso es lo que usted es, esa es su cultura. Pero hay una fisura en la información, no sé si la entendí bien. Según la información, porque no, no, no manejo el dato, según la información, alguien se montó en su vehículo con un niño uh -huh, y lo dejó ahí. Lo dejó se desmontó ahí. y dejaron el niño ahí y él y él siguió porque pensaba que se habían desmontado todo que es lo que hace un Uber? y siguió. ¿Y qué edad tenía el niño? No tengo la edad específica ahora mismo, ¿verdad? Pero es un menor de edad. Entonces, la culpa es suya. Quizá él no vio por el retrovisor, quizá por el tamaño del niño, quizá estaba detrás del asiento. No lo vio y siguió. Entonces, fíjense ustedes que es ella misma. Dijo, ay, que se trató de una confusión. Se acordó de que lo había dejado ahí el niño. ¿Tú ves? Pero mientras tanto le dieron una, una, una paliza a este hombre. Y así es que actúa la sociedad, lamentablemente. O sea... Nosotros tenemos que comenzar a romper con esos paradigmas del tranque. ¿Y porque tranquilo? Él no se devolvería al lugar donde dejó la muchacha para entregar al niño? Bueno, hay que ver, hay que ver eh, eh, el, el, con, el contexto, pero pero déjame decirte algo. Si tú andas con tu niño en un Uber y tú lo dejaste ahí, no está bien. es que el Uber arranque, tú no puedes acusarlo en ningún momento no, no, no, de que no, no. te lo raptó, no, no, porque él ni siquiera sabe que el niño está ahí. Lo que te quiero ahí. decir que la actitud correcta del, taxi, del taxista debió ser de dar la vuelta bueno, pero y volver quizá, al lugar. Bueno, pero quizás él no se dio Mira, cuenta... ¿Y dónde? Exacto Entonces él arrancó Que sabe que tiene esa niño Y allí lo esperan le, le, le trancan el paso Y lo apean Y le dan, y le dan, y le dan una paliza O sea eh, Tú no puedes colocar En este caso a la, Al taxista Bajo ningún concepto Como culpable De algo que él no sabe Que está pasando Porque él va manejando su carro Entonces eh, y, y prueba de ello Es que la madre retiró la, la, la, la querella, la denuncia y entonces dice que fue se trata de una o sea, había, había hecho denuncia la mamá. Claro, entonces, ¿qué le digo con, con esto a la, a la sociedad? Tenemos que comenzar a romper los paradigmas. Cada vez que usted ve los jueces, los jueces de la República Dominicana, no mandando no gente presa desde el principio, están violentando no los preceptos constitucionales que establecen claramente en la constitución de la República. Señores, que la presunción de inocencia es un derecho constitucional, que a usted se le presume inocente hasta tanto una sentencia que haya adquirido la, el valor de la cosa irrevocablemente juzgada. Diga lo contrario y se le debe tratar como inocente. Por eso es que las golpizas, ¿m? por eso es que eh, eh, eh, el maltratar la dignidad de una gente no se puede permitir en este estado. Pero lamentablemente a la gente no le importa hasta que no le toca. Muchas gracias. Tenemos una llamada. Bueno, bueno, vamos a ver, tenemos una llamada. Buenos días. Se fue. Se fue la llamada. Bueno. Bien, señores, vamos a los WhatsApp. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Arriba, arriba. arriba. ¿A dónde se prende? Esto, niña? Toma, que tú eres el que sabe de esto. Bien, vamos a ver, vamos a ver. Eh, dice Yaninda Holguín, muy lamentable, ya aquí en San Francisco van tres muertos. Eh, eh, y uno que está en cuidados intensivos en el hospital por el romo adulterado y los tres fallecidos, la señora vivía en la calle Nueva eh, la joven en la calle 4 de San Martín y el señor en Barrio Las Flores lamentablemente, eh, tres muertes fueron ayer bendito Dios, por el que Dios tome el control eh, miren, nos acaban de enviar unas imágenes que quiero confirmar, tenemos la llamadita, buenos días bueno, buenos días, Yayan. Adelante. Y para todos los comunicadores que se encuentran en este momento. Eh, Yayan, respecto a lo que usted estaba diciendo ahorita, ¿eh? eso es algo que está pasando en el país de frecuente. Y el gobierno se hace el chivo loco y así es que estamos, da pena... Eh, eh, decirlo así, usted vio todos los muertos que estaban padeciendo en Villarriba, sí. en el país. Oye, una, eh, una, ¿Quién una ha justificado quién son los culpables? una masacre anoche en Villarriba, me dicen. Ves, ajá, una masacre. Ajá, y, y, y usted ve todo lo que está pasando en el país: toda la delincuencia, toda la corrupción, de porque este gobierno cogió el eh, poder. No, y, no, después de este gobierno no. Ausentes, no, pero hay que ser justo, no, no es después de este gobierno. Nosotros, nosotros venimos espérese. arrastrando, óigame no. óigame, no, no, no, porque hay que ser justo y equilibrado. Nosotros venimos arrastrando un cúmulo de situaciones graves en términos de la delincuencia, en términos de las consecuencias que debe tener cada cosa que mala que se hace, pero no me diga que después de este gobierno, por favor. Por pues eso hace tiempo que se viene criticando eso, aquí en todas partes, de, en todos los programas, y en, porque la verdad que hay una situación, es verdad que usted dice lo que usted dice es cierto, pero no es, solo, no es a partir de este gobierno. Bueno, miren, eh, Marcos dice, muy buenos días, muy buen comentario, ya en artículo 200